¿En serio? Ya sabes, ¿no? Oh. llamó a la poli y me vinieron tres yes. Llamé a la ponia, papá Noel Esos putos me montaron el far west Ahora están más enterrados que Antonio Anglés Tú eres de FIFA o quizá más de PES Yo soy la mafia, mira mi gameplay Tú corres por el bosque yo mato la res Entre cota la pimienta vino Penedes. Esos tetes, primos, están muy verdes. Fuman la cachimba, se creen ver, bere, veres. Desalojo discotecas porque soy el jefe. Un comando en la puerta y otro en el retrete. La plaza está caliente, tete. Me escriben al día en 27 rappers, 27 bolsas, 27 haters. Jordi Ganchitos, el presidente.